Hoy en farmacios.com os presentamos ArcoFlex Dolo Expert Colágeno de ArcoFarma. Un complemento alimenticio formulado a base de colágeno, ácido hialurónico, magnesio, manganeso, cúrcuma y vitaminas C, B1, B2, B6, B12 y vitamina D. Pensado para ayudar a la movilidad y para nutrir los huesos, cartílagos y músculos de nuestro cuerpo. Contiene colágeno hidrolizado y colágeno tipo 2 y su función es compensar la bajada de producción de colágeno del propio cuerpo. El ácido hialurónico interviene en la formación del líquido sinovial, que se ubica en las articulaciones para evitar las fricciones entre los huesos. El magnesio ayuda al funcionamiento normal de los músculos y a mantener los huesos en buen estado. La vitamina C interviene en el proceso de formación de colágeno de nuestro cuerpo, ...y es importante para el correcto funcionamiento de huesos, cartílagos y de la piel. La cúrcuma mejora la flexibilidad articular y esto supone una mejora en la movilidad. El manganeso contribuye a la correcta formación del tejido conectivo y a conservar los huesos en buen estado. La vitamina D3 ayuda al mantenimiento de los huesos, al funcionamiento normal de los músculos y a mantener los niveles de calcio en sangre. Las vitaminas B1, B2, B6 y B12 influyen en el metabolismo energético y en el funcionamiento del sistema nervioso. Arcoflex Dolor Expert Colágeno se presenta en formato polvo y está disponible en envases de 390 gramos o en formato duplo de dos envases de 390 gramos y tiene sabor a naranja.